navidad navidad dulce navidad alegría en este día que es la navidad pero bueno, ya ha pasado la navidad todavía estamos ahí que todavía nos queda los reyes ya estamos en el 2023 yo estoy muy contento man me han regalado dos ratas y les he puesto de nombre eh, les he puesto Jonis y Fénix. Feniza Feliza eh, y Jonis. So, es una pareja de ratas que, que bueno, están por aquí correteando y todo y eso Jonis. Y, y... Jonis mueve mueve una pata, Jonis. Hostia. Jonis Jonis por Dios ay Dios ay Dios Jonis esto no tiene muy buena pinta esto no tiene muy buena espérate, espérate espérate, ahora lo consigo ahora lo consigo, espérate ay Dios ay Dios que se me ha muerto la rata dos, dos ratas ¡Luna, te has comido la otra! ¡Te has comido, Felina! Espérate, Johnny, Espérate, que te voy a insuflar aire. ¡Respira, respira! ¡Respira! ¡Respira! Espérate, esto ya lo he visto yo. Voy a poner el cable ahí. Y el cable rojo aquí. Dios mío, espérate, Félix. Perdón, Jonis. ¡Coño! ¡Vamos, respira! ¡Respira! ¡Respira! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha muerto mi rata! ¡Se ha muerto mi rata, señores! ¡Se ha muerto mi rata! ¡Se ha muerto mi rata! A ver, a ver... Esto, esto mismo, esto te va a poner bien, esto te va a poner bien, te lo digo en serio, esto te va a poner bien, un poquito de esto, claro que sí, por aquí en las pequeñas heridas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ay, qué arquito también tocarte. Ay, te tendré que hacer la. Te tendré que hacer la autopsia yo mismo. Ay, ay, ay, a ver, a ver. Ay. Siempre quiso saber cuál era el tamaño de tu cerebro. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde lo meto? Aquí. Aquí lo voy a meter, Dios. Oh, oh. ¡Ay! Ahora lo cierro. Ya lo investigaremos. ¡Oh, Dios! ¡No! Oh, mirad, mirad ¡Qué pocas neuronas qué pocas neuronas no llegaré a cumplir un vaso bueno bueno oh. Oh, Dios. Oh. Ay. bueno Ay. bueno voy a intentar lo último ya te voy a meter esto por el culo no te va a hacer nada pero por intentarlo Ah, tú, tú no sufras Ve para la luz Ve para la luz Ay ¡Ahí, ahí Ahora, ahora es cuando hay que darle el calambre Ahora es cuando hay que darle el calambre Ahora es cuando hay que darle el calambre Vamos Johnny Murió. Te voy a quitar esto. Esto también porque lo necesito. Oh. Bueno. Bueno, te voy a dar un entierro como tú querías. Un entierro digno. bolsitas perfumadas, como te gustaban, se me ha caído el manto, pero qué, qué más da cuando un amigo se va, no, luna, luna, deja feliz. no la, no mate esa feliz no, no, no, pero por Dios, si ya está muerta, ¿por qué está jugando con su cadáver? Eso es lo más psicopata que le he visto hacer a un animal. Tú tranquila, tú tranquila, Johnny. Tú vas a tener un un entierro más decente. Qué asquito, habrá que echarle energía para que la... Bueno, voy a echarle un poco de esto. No, pero esto es reflejo. Mejor también un poquito de esto ahí para que... desodorante algo de alcohol tendrá. Algo de alcohol tendrá. Esto, esto mira, tiene aloe. Lo mismo sobrevives en el, en, el, en el paraíso. Vale, ya estás preparada para ir al balcalas de las ratas. Baxter y al tarajo.